¿Qué mecanismos hemos creado a que sean, que tienen que ser irreversibles? Porque al final eh, no es que nosotros nos quedamos perpetuar, sino que queremos cambiar esa forma de hacer política y que generar una nueva forma de, de hacer política que dé igual si estamos nosotros o, o no. Por ejemplo, los, el código de conducta o los códigos de o la, las ordenanzas de, de transparencia son importantes.